Hola, soy Alasna González y ahora mismo me acaban de traer vía mensajería una sorpresa. Voy a abrirla. Tará. Paper Gills! Estoy súper viciada a este cómic. Es una pasada. Nunca me había comprado lo que es el cómic grapado. Vamos, como viene siendo clásico en USA. Luego lo meteré en su respectiva funda y su cartoncito detrás. Como suelo hacer con los demás tomos. Pues nada, Planeta Comi. A ver cuando saquéis el número 16 que estoy deseando.